¿Qué tal amigos? Hoy les traigo este, esta nueva antena eh, Una antena de conejo modificada porque este, de repente Uno no tiene la posibilidad de subirse a una azotea o de tener una antena arriba este, Exterior, entonces este, mucha gente igual y solamente cuenta con antena este, interior En este caso traigo una de conejo Que sería esta Esta es de conejo que cuesta como $30 pesos en las ferreteras De hecho es lo que me costó a mí $30 pesos esta la vamos a modificar para que agarre este más canales. Ahorita se dan cuenta que no tiene la televisión este antena. Ahorita le voy a conectar esta para escanear, para ver cuántos canales agarra con antena de conejo. Y bien, acabo de poner la antena de conejo. Ya la conecté atrás. Me voy a ir a, a los ajustes. Ah, vamos a ir a, a donde dice emisión para, para buscar canales. Vamos a programar automática. Vamos a ponerle a iniciar y vamos a buscar los canales de aire que son los que nos interesa. Vamos a ver cuántos se encuentra. Ahí está buscando, está buscando. Con la tele, digo, con la antena de conejo así como la compramos, tal y cual. Ahí está buscando canales. Encontró dos. Sigue buscando. Sigue buscando. Allí sigue buscando señal. Hasta ahorita ha encontrado solamente dos canales la, la antena de conejo. Así sin modificarla. Ahorita les voy a enseñar cómo se puede modificar para cagar mejores canales. Mejor recepción, digo. Y solamente dice que encontró dos canales de aire. Le ponemos cerrar. Entonces solamente dice que encontró dos. ahí están los dos canales que encontró, entonces ahorita la vamos a modificar y continuamos y bien amigos ya volví a retirar otra vez la antena, este, ya ven que aquí trae su cablecito para conectarlo directamente a la tele ya la acabo de retirar este, de la tele, ahora la vamos a modificar y les enseño cómo quedaría y bien amigos lo que vamos a necesitar va a ser un gancho de ropa, un gancho de ropa de metal y bueno amigos, les explicaba, ahorita se me cayó la cámara al suelo. Por fortuna este, no, no le pasó nada. Les explicaba que vamos a utilizar un gancho, que vamos a utilizar un gancho de, de ropa de metal. ese lo vamos a enderezar totalmente, este completamente más bien. Y ahorita continuamos. Y bien amigos, hemos enderezado el, el, el gancho de ropa completamente. Ya, lo, ya, ya le quitamos todo la, donde se cuelga. Es lo que tiene que enderezar. Y partirlo en dos pedazos exactamente igual. Lo vamos a partir en dos pedazos y continuamos. Y bien amigos, ya tenemos el gancho partido en dos pedazos. Exactamente igual a la mitad de los dos. Ahora en, en las dos puntas vamos a, a retirarle la pintura. Con un cuchillo o con algo que tengan a la mano. Le vamos a retirar la pintura. Y ahora les enseño cómo sigue. Y bien amigos, le hemos retirado la pintura en la, en la punta de... De, de cada alambrito, así. Ahora a las dos puntas le vamos a hacer una pequeña, un pequeño doblez. Déjenme les digo cómo, se, cómo, cómo queda. Y bien, amigos, continuando con el video, este, así, así es como, como debe de quedar: con una pequeña doblatura muy muy pequeña, muy ligera. Así como está, ahorita les, les enseño para qué. Y continuamos con el video. Y bien, amigos, aquí trae la antena trae atornillada las dos las dos líneas, las dos antenitas nosotros lo vamos a remover con un desarmador le vamos a quitar esto y continuamos aquí ya le quitamos un, una le quitamos un tornillo, le aflojamos el tornillo y ya le quitamos una tirita aquí trae el otro tornillo y vamos a desarmarlo igual para sacarle la la segunda antenita y ahí quedaron amigos, ya le removí las dos antenas ya nada más este, nos quedamos con la pura basecita ahorita les enseño qué procede y bien amigos ahora este esta antenita que es la que entraba aquí la vamos a reemplazar por el alambre de, del gancho este va a entrar aquí, aquí tenemos la basecita si se dan cuenta tiene una abertura ahí es donde estaba lo que era la delantera allí va a entrar este, el, el alambre del gancho ¿sí? así va a entrar y vamos a volver a colocar los tornillos de la misma manera continuamos y bien amigos ya hemos colocado los dos alambritos que era lo que hacía la función este y lo que hacía la función esta otra entonces si la removimos le pusimos este alambritos de gancho de ropa de metal y este ahora vamos a instalarla para ver este si hubo algún cambio continuamos y bien amigos, ya instalamos la antena ya este, modificada. Vamos a buscar este, otra vez, uh, canales. Vamos a ver este, recordemos que nos había encontrado solamente dos. Vamos a ver qué tan buena salió la modificación de la antena. Vamos a buscar. Ahí está buscando, canales, canales de aire. Ahí está buscando. Ahí está buscando. Al momento lleva dos, ya encontró Cinco. Ya encontró 5 canales, eh, sigue buscando, sigue buscando, ya encontró siete canales, 7 canales amigos, allá de arriba está la antenita, ahí nada más la puse encima de la tele ahí está. ahí la puse encima nada más para que esté, para que la vean, ahí está puesta, y bien, encontró siete canales de aire, eh, mejoró mucho la, la recepción, hace rato nada más había encontrado 2. Entonces, este, dependiendo de la zona donde ustedes vivan, si es en una ciudad grande o así, en lo alto o así, este les va a agarrar muchísimos más canales. Entonces, eh, aquí ya me agarró 7 canales, de dos canales, me encontró 5 más. Así es que eh, por lo pronto creo que sirvió la modificación de la antena. Así es que entonces ya ahora tenemos más canales. Más opciones para ver. Allí tienen más canales, miren, ya agarró más canales. Así es que les dejo esta antena, ahí está, funcionó, espero que también les funcione a ustedes y nos vemos en la próxima.